Estoy enamorado, y qué bien me hace amarte Estoy enamorado, y tu amor me hace grande Quiero beber los besos de tu boca si fueran gotas de rocío en el aire, dibujar tu nombre junto con el mío En un acorde dulce de guitarra y mi locura en tu sentimiento Y en el sutil abrazo de la noche sepa lo que siento Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio para sumarme al aire que respiras llenarlo de ilusiones y juntar la comida. de naufragar hasta la orilla y quedarme dormido alimentarme solo de recuerdos. grande estoy enamorado y qué bien qué bien me hace amarte voy a encender el fuego de tu piel callada mojaré tus labios de agua apasionada para que dejamos sueños de la nada De estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero, dile que también le traño y que toditos los días me invaden sus recuerdos. Dile que traño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos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 Camino día a día, día a día, estrellita mía. Se va la primera para los pagos de los pejes de junta de agua y Mendoza. Primera. Ya, las se están llorando. Son como gotas de tres. Las barras están llorando, son como gotas de estrella que se desprenden del cielo y lloran porque le cortaron los armientos y lloran porque la podaron una pilosa tijera. tierra han cortado los sarmientos que duermen sobre la tierra llanto de paja y de madre qué cosa tan parecida llanto de paja y de madre qué cosa tan parecida lloran para darnos fruto lloran para darnos vida lloran para darnos fruto Llora para darnos vida y aprendamos de la playa que nunca lloran en vano, por eso siempre lloremos.